Mueve la colita, lo que tengas al final, bien las palmitas con de palcita, eso te dicen por dudita. la Verdad, verdad, tienen esa la cambian de luz, parecen bolus. Para los que no entienden mi verbo, te lo resumo con el dedo del medio Tú eres mujer, tienes poder. Cielo la tiene llena de pelo y se abre una vez al mes Una vez al mes eh, eh, eh. Me siento odiosa aunque me vean odiosa Soy glamorosa pero me dicen grasosa lo que agité de mí no me hace más por donde toco, do lloro y si te dejo no lloro. Hay un virus suelto en el mundo entero que por un buen culo donde entrega su dinero. Eh. Tengo marcas Tengo estrías En esta máquina Ninguna cama Me hace atorranta Por más que no sepa De quién son las sabanas Tengo historias Tengo marcas esta máquina, ninguna cama, me siento rentada, por más que no sepa de quién son las sábanas. Eh, eh, eh, eh.